al Señor Jesucristo como mi Salvador, he creído en la Biblia al 100% y he orado sin cesar con fe. He creído en toda su palabra, jamás he dudado ni cuestionado. Cuando leí que el sol y la luna se detuvieron por la oración de Josué o que el mar rojo se abrió en dos, nunca dudé de ello. Más bien, lo creí tal cual está escrito». Con el tiempo, me he dado cuenta de lo bueno que eso ha sido para mí. He visto que otros han especulado o han usado su razonamiento o criterio carnal en vez de creer. Y por eso no han podido creer. Si desde el principio de mi vida de fe hubiera sido quisquilloso por cada detalle preguntándome... ¿Cómo ha sido posible que el sol y la luna se detuvieran sabiendo que la tierra tiene un movimiento de rotación y de traslación? Jamás hubiera podido creer. Tampoco hubiera podido creer que el mar rojo se retirase por un fuerte viento oriental que sopló toda la noche y que el paso abierto quedara seco y las aguas se dividieran en dos. No hubiera creído tampoco que los animales, niños y adultos, no fueran arrastrados por ese fuertísimo viento. Si hubiese pensado o razonado de esa manera, me hubiera sido más que difícil creer en la palabra. Sin embargo, todo lo creí. Posteriormente, Dios me reveló cómo el pueblo de Israel cruzó en seco el Mar Rojo a pesar de ese fuerte viento oriental. Lo hicieron a través de una suerte de espacio o vía, espiritual que Dios abrió. También me explicó cómo hizo para detener el sol y la luna. Luego no hubo más preguntas. Yo siempre los exhorto a no cuestionar la palabra de Dios. Más bien, los animo a creer siempre en el poder de Dios. Únicamente entonces recibirán sabiduría de lo alto. Es lo mismo en su vida de fe. Ustedes han visto en esta iglesia muchas veces milagros... ...que con su razonamiento humano no hubieran podido creer. Ahora ya pueden creer. Y es porque todo lo que se predica desde este púlpito es palabra de Dios. Hermano, su fe crecerá solo si cree. Sin embargo, hay quienes dudan o usan su razonamiento carnal y piensan que lo que está escrito en la Biblia no tiene sentido. No obstante, Dios obra de esa forma sobrenatural. Reitero, las promesas de Dios se cumplen en forma exacta. Si escucha con atención la palabra de Dios y obedece sus mandamientos, con toda seguridad todas esas promesas de bendición le llegarán. Será bendecido a todo lugar donde vaya. Esa misma bendición se extenderá a su familia y prosperará en todo lo que haga. Hermanos, si es bendecido en todo lugar donde vaya, no solo será próspero, sino que además tendrá autoridad y fama. Por ejemplo, en mi caso, por la gracia de Dios, me han otorgado diversos títulos y nominaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Los he recibido de diferentes instituciones nacionales como el Ministerio de Defensa y del alcalde de esta capital. No obstante, no me van a glorio de eso. Cuando se me otorga algún reconocimiento o título, se los hago saber y ahí acaba todo. Si mi objetivo fuese obtener fama y autoridad, ya lo hubiese logrado con el poder de Dios. Sin embargo... ¿De qué me serviría? ¿Acaso necesito ser famoso? ¡Claro que no! Dios me provee de todo lo que requiero. Retomando el tema, la bendición y la protección de Dios lo seguirán. Podemos ver esto en la vida de José en el capítulo 39 en adelante del libro de Génesis. José fue vendido como esclavo en Egipto. No obstante, dondequiera que iba, la bendición de Dios estaba con él. Génesis capítulo 39, versículo 2 al 6, dice, Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo, que Jehová estaba con él. Pregunta, ¿cómo es que José llegó a ser un varón próspero? Lo llegó a ser porque Dios estaba con él. Potifar, su amo egipcio, vio que Jehová estaba con José. Potifar no tenía idea alguna de quién era Jehová. Tal vez había oído de Dios a través de José. No obstante, de alguna manera vio que todo lo que hacía José prosperaba. Prosigue la Escritura. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él... Le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermanos, una vez que yo confío en alguien, lo hago hasta el final y en forma total. Si se trata de dinero, jamás pido recibos, boletas o facturas. Nunca pido que me rindan cuentas de sus gastos. Tan solo me limito a aceptar de buena fe... Lo que me dicen, jamás objeto los gastos o cuentas que me dan. Repito, una vez que yo confío en alguien, lo hago hasta el final y en forma total, incluso tratándose de grandes sumas de dinero. Sí, no importa la cantidad de dinero. Como les decía, José gozaba de la completa confianza de su amo, quien le había confiado toda la administración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 A pesar que José era un esclavo, debido a la bendición y protección de Dios, vemos el respeto con el que lo trataban. Como José cumplía plena satisfacción con todas las responsabilidades que su amo le había encomendado, Potifar confiaba cada vez más en José. Esto es una regla. Una vez que por su desempeño se ha ganado la confianza de su jefe, no solo lo reconocerá sino que le asignará mayores y más importantes responsabilidades. Incluso esas bendiciones siguieron a José a pesar de ser falsamente acusado y encarcelado en una prisión donde eran confinados los condenados por el rey, en un sentido natural. Parecía que a José le iba de mal en peor. No obstante, su prosperidad continuó aún en la cárcel. Génesis capítulo 39, versículos 20 y 23 nos detalla esto. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José había sido encarcelado luego de ser acusado falsamente. Sin embargo, no clamó ser inocente, delatando a la esposa de Potifar. José simplemente sometió y encomendó todo a Dios. En este aspecto, José y yo somos muy parecidos. En mi caso, incluso, luego de haber sido falsamente acusado por la denominación a la cual pertenecía, nunca alegué ni repliqué. Ni siquiera les pedí que pusieran a voto su arbitraria decisión, ni los demandé por difamación. Le encomendé todo a Dios. Al final, Dios hizo que todo obrara para bien y para una mayor bendición. Prosigue la Escritura.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 Hermano, el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad. Dios, en forma maravillosa, hizo que todo obrara para bien, a fin que José fuera bendecido en todo lugar donde fuera. Finaliza la Escritura, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, al margen de todas las pruebas y aflicciones que hemos enfrentado, hasta el día de hoy todo ha prosperado en nuestro ministerio. Jamás ha habido problemas internos, ...ni discordia entre nosotros. Volviendo a José, en la providencia de Dios... ...José llegó a ser visir del faraón... ...es decir, el segundo hombre con más poder... ...en todo el imperio. El ascenso de José a lo más alto del poder... ...en Egipto, fue muy rápido... Hermano, si, por ejemplo, usted desea ser congresista, al menos en este país, deberá empezar a prepararse desde secundaria. Recuerdo que de joven soñaba con ser congresista y comencé a prepararme estando en el colegio. Cada vez que había campañas electorales, iba con mi padre a esos mítines y veía a los candidatos. Los escuchaba hablar y veía cómo se desenvolvían en público. En esa época, ese era mi sueño. Ahora bien, incluso si se ha preparado por años, eso no le asegura que llegará a ser un congresista. En el caso de José, luego de 13 años de haber vivido en esclavitud en tierra extranjera, llegó a ser el segundo en poder en Egipto. José vendría a ser lo que en la actualidad es un primer ministro. No obstante, el faraón le dio todo su poder, es decir, el nivel y alcance de la autoridad de José fue mucho más amplio y solo le tomó 13 años alcanzar esa posición. Fue rápido, ¿verdad? Esto fue posible porque Dios estaba obrando a su favor. De ser un simple esclavo en Egipto, José ascendió y llegó a ser el segundo de más poder en la nación más poderosa de ese entonces. Y después de haber pasado siete años de gran bonanza y abundante cosecha, José abasteció a la nación para los siete años de hambruna que se avecinaban, haciendo del faraón el rey más rico de esos días. Salvó a los egipcios al igual que a las naciones vecinas del hambre y la miseria. Donde quiera que José estaba o iba, las bendiciones lo seguían. Siempre fue cabeza y no cola. Prestó y ayudó a los demás y jamás pidió ayuda ni pidió prestado. Les digo algo. Desde el momento en el que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, nunca pedí prestado dinero. Si alguien me pedía dinero y si disponía, se lo daba. Pero jamás, repito, pedí dinero prestado. Como ya saben, yo estuve enfermo por siete años. Debido a eso, mi esposa y yo contrajimos una fuerte deuda. Aún estando enfermo, le decía a mi esposa que no pidiera dinero prestado. Se lo decía porque sabía que no podíamos pagarlo. Incluso le pedí que redujera nuestra comida a fin de ahorrar. Sin embargo, mi esposa, al verme tan desvalido, tuvo compasión de mí y siempre hallaba la forma de conseguir dinero prestado. Cuando se le acabaron las personas a quienes les podía pedir dinero prestado, recurrió a instituciones financieras para solicitar préstamos personales. Incluso pidió préstamos en dólares, cosa que, como supondrán, aumentó en forma exponencial los intereses. Como les decía, desde el día de la fundación de esta iglesia, jamás he pedido prestado dinero a algún hermano. Nunca dije que necesitaba dinero porque la iglesia estaba atravesando por dificultades económicas. ¿O acaso le he pedido dinero a algún hermano? Levante la mano si hay alguien a quien le haya pedido dinero. Jamás lo hice. Cada vez que enfrentaba situaciones difíciles, solo me aferraba a Dios en oración y ayuno. Esta iglesia, en obediencia a la Palabra de Dios, presta a otras iglesias y jamás pide dinero prestado. Eso es lo que siempre hemos enseñado al Comité Financiero. En circunstancias críticas, Dios siempre ha obrado a nuestro favor. A Dios no le agrada que usemos nuestros pensamientos y razonamientos humanos para administrar las finanzas de la iglesia. A Él le agrada que todo lo hagamos por fe. De esta manera, enseño al Comité de Finanzas. Algunas veces hasta les he dado la cantidad exacta que se iba a recoger de ofrenda en la semana. En una ocasión, Dios nos había prometido darnos un monto específico de ofrenda en una semana. Eso fue alrededor de 1988. Nuestro ingreso semanal por concepto de diezmo y ofrendas era de 10 mil dólares. Antes de ese año, cada semana se recolectaba entre 7 u 8 mil dólares. Sin embargo, había cuentas atrasadas que debíamos cancelar. Así que Dios nos dijo que esa semana nos iba a dar un ingreso de 40 mil dólares. Es decir, esa semana, en vez de haber un ingreso de 10 mil como era usual, habría un ingreso de de 40 mil dólares, y así sucedió. En otra ocasión, Dios me dijo el monto exacto de ingreso que iba a haber en una semana en la iglesia, y se lo dije al Comité de Finanzas. El siguiente domingo, la suma que se recolectó fue exactamente la misma. Dios nos lo había dicho con antelación. Y eso no ha sido una, sino varias veces. De esa manera pude ministrar a los miembros del comité de finanzas. Les decía una y otra vez que Dios está en control de todo, aún de las finanzas de la iglesia. Lo único que tenían que hacer era obedecer. Y cuando obedecieron, todo marchó de acuerdo a la palabra de Dios. Esto ha sucedido varias veces. Una semana Dios nos prometió darnos una ofrenda de 30 mil dólares. Esto fue cuando la ofrenda era de 7 a 8 mil dólares cada semana. Sin embargo, en esa precisa semana se recogió una ofrenda de 30 mil dólares, tal como Dios lo había dicho. Hermano, debe creer y obedecer la palabra de Dios inmediatamente. No deberá usar su razonamiento ni pensamiento carnal humano. El reino de Dios no se logra con pensamientos carnales ni con razonamiento humano. Únicamente se hace por fe. Dios lo ha dicho, todo será hecho conforme a su fe. Sin embargo, hay quienes accionan en la carne. No obstante, repito, el reino de Dios... No se hace con criterios carnales. Todo se debe hacer con un corazón de espíritu, es decir, por fe. Y si así lo hacemos, Dios también hará su parte. Cuando he viajado al extranjero para realizar megas cruzadas, jamás he recibido dinero por hacerlo. En una de esas tantas cruzadas, los organizadores recogieron ofrendas en inmensos sacos. Y luego me las hicieron llegar como agradecimiento para cubrir los gastos de la cruzada. Y les pregunté si yo lo había pedido. Hermanos. Jamás he pedido retribución económica alguna cuando he realizado cruzadas en el extranjero. Recuerdo que en Honduras recogieron una inmensa ofrenda de los cientos de miles de almas que asistieron. Pero igual la devolví, no la acepté y les dije que la usaran para la iglesia local. Nunca he recibido pago alguno por predicar a nuestro único Salvador, al Señor Jesucristo. Solo he usado lo que Dios me da. Él ha sido, es y será siempre mi único proveedor. Aquí termino. Amados hermanos, la primera parte de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 2 y 13, detalla las bendiciones que José recibió y dice, «Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones».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 En mi caso, Dios siempre ha hecho que esté en lugares destacados. Antes de fundar esta iglesia, cuando asistí al seminario teológico, me nombraron presidente del Comité de Graduados y presidente del Comité de Delegados del último año. Actualmente, soy presidente de la Red Mundial de Médicos Cristianos, del Seminario Internacional Manmin, de la Televisora GCN, entre otras instituciones. Algunos, de los más importantes diarios de Corea, me han pedido que presida sus organizaciones, pero me he rehusado. Tal cual menciona la Escritura, Dios se asegurará que usted sea el primero y jamás el último. También, en diversos mega eventos cristianos, siempre me han ubicado, sin pedirlo por cierto, en la parte central del estrado o en las primeras filas. Asimismo, he presidido varios comités que han organizado diversas cruzadas cristianas internacionales. Hermano, Dios hará que siempre lo ubiquen en los primeros lugares. Todo aquel que prepara bien el vaso espiritual de su corazón para ser bendecido, sin duda alguna lo será. Los que antes recibían apoyo monetario de la iglesia, ahora han prosperado y ayudan a otros. Y Dios los bendice aún más en sus negocios o en sus centros de trabajo. No solo son promovidos, sino que asimismo reciben bonos y gratificaciones de la empresa. Otros son reconocidos por el gobierno y por otras instituciones por su liderazgo. En la sociedad, hace poco, un catedrático universitario recibió el llamado como siervo del Señor. Había sido nombrado como rector de una renombrada universidad y, sin embargo, obedeció el llamado en forma inmediata. Repito, es un muy destacado catedrático en la Universidad Nacional de Seúl, la mejor de este país. No obstante, apenas recibió el llamado a ser siervo del Señor, obedeció y empezó su capacitación y equipamiento con la palabra. Este conciervo gozaba de un muy buen estatus económico y social. Sin embargo, no dudó ni un instante en obedecer el llamado de Dios. Una pregunta, ¿podría usted hacer lo mismo? Si estuviera en su situación, ¿podría obedecer el llamado de Dios? Muchos dudarían, se preocuparían por su salario, por sus beneficios sociales, jubilación y muchas otras cosas. No obstante, este hermano no dudó, obedeció inmediatamente. Continuaremos con esta predica la próxima semana. Aleluya, Dios Todopoderoso de Amor.